Esto aquí es una anuncia a Víctor Grullón, porque Víctor Grullón ahora tiene, cree que esto aquí es un campo de tiro. Aquí en el Embajador de Tierra, ninguno de los mejores de Tierra pasa por los de él ni por los míos. Entonces está bajando aquí abajo a tirar el tiro como si esto fuera un mete. Es lo que es un cowboy, un vaquero en inglés, que dice eso. Y es lo que es un deportado, igual que yo también. Y a él nadie tiene miedo aquí, porque ahora los lindes que tiene ahí, lo que hace es que se ríen de los chistes que él hace. ¿Por qué tira tiro para acá y los, los niños porque se desvían? Eh? ¿Por qué le da los linces Dinero, que le da de a mil pesos, pesos a ellos mismos. Ellos eran allí mismo que estaban metiendo los tigres ahí en la tierra. Y ningún tigre, ningún tigre pasa por los de por ahí, ni tampoco por aquí. Para que vengan a tiro aquí abajo. Anoche eran las cinco y media de la madrugada y eso me estaba tirando un campo de tiro aquí. Los niños aquí, ninguno puede dormir. Aquí no hay niños porque están todos dramatizados. No está ninguno aquí, ¿por qué? Porque están todos para allá abajo. Tanto para allá abajo. ¿Por qué tanto por abajo Tengo el miedo a los tiros que están tirando aquí. Y eso es diario y diario y diario. Él dice para ahí con una escopeta, una copeta negra, para ahí con dos más. Los dos con pistola y tiene es todo ilegal. Para <risa> cuál es su nombre